Hola, ¿tienes un minuto? Empleados y socios, los mejores embajadores de marca. Este es el tema del cual hablo esta semana y es el principio de una serie de posts en los que voy a hablar de ejemplos concretos de employee advocacy, es decir, empresas que impulsan programas internos de embajadores de marca. Y es que es muy interesante el tema, lo que está sucediendo cada vez más. Estamos viendo que personas confían en personas y por ello es tan importante que las empresas eh, entiendan que deben promocionar la marca personal de sus profesionales, yo no me gusta llamarlos empleados, para que estos puedan llegar al mercado de una manera mucho más directa y sobre todo mucho más confiable. Esta semana os pongo los casos de Decathlon, con los profesionales de sangre azul, es muy interesante cómo utilizan el color corporativo para, para gestionar este programa, también el caso de Starbucks, que es un clásico, y luego el caso de una empresa de Perú, el caso de una empresa de Alicante y alguno más. Eh, bien, espero que lo podáis leer y que os anime a arrancar con estos programas. Y ahora te dejo con esta vista del puerto de Barcelona justo en el preciso instante en que está saliendo el sol. Nos vemos la semana que viene.